Miles de franco-macorizanos comprometidos con el servicio participaron este domingo en la caminata contra el cáncer, donando pasos, regalas, vida, en beneficio del patronato de lucha contra esta terrible enfermedad. Desde tempranas horas se concentraron en la parte frontal del Parque Duarte para en señal de solidaridad donar sonrisas. al They <laughs> Porque es la concientización y la integración del pueblo a una causa tan justa como es la salud. A través de, del cáncer, que es una enfermedad que previendo con tiempo se logra la gente salvarse y curarse. Entonces esto hay que darle un apoyo total. Felicito a todos los participantes y a todo el que apoya esta causa tan justa. Bueno, como cada año San Francisco se hace sentir en este movimiento por la gente que realmente necesita que le, en su recuperación le podamos dar esa parte importante que ellos no tienen, es el aporte económico. Hoy celebramos nueva vez y se ve más el movimiento de que las personas necesitadas... Cuando van allí al oncológico y no tienen para pagar sus estudios, lo que usted aporta, lo que usted da, es lo que ellos reciben en la exoneración de sus estudios. Por lo que cuando usted compra un suéter, cuando usted hace un aporte, acá no crea que va a un lugar que no sea esa persona que necesita eh, puede dar pasos para poder recuperar su salud, por lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy felices por esta algarabía que vemos en San Francisco de Macorís y hoy hoy pues se agiganta más para que podamos seguir dando más pasos por esta gente que tanto nos necesitan y que la caridad es la más importante para ellos y por eso estamos acá. La actividad finalizó con la presentación de varios artistas y el entusiasmo de miles de franco-macorizanos. Para LTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.